Coco Bandicoot, estamos de fiesta el 5 de julio, celebramos nuestro tercer aniversario de mi canal de Youtube, tenemos grandes sorpresas, tenemos grandes sorpresas, no te lo pierdas, mi nombre es Coco Bandicoot.